del día de los asobrosos, joven quiere que Abinader le, le arregle la calle para que su novio la visite. <risa> <risa> <risa> <risa> Señor, A, Ahí cabe el en República Dominicana lo tiene todo. todo. La usuaria de red social Twitter, Julie Roger M., pidió... La atención del Presidente de la República, Luis Abinader, la Primera Dama, Raquel Arbaje de Abinader. Eh, eh, muy simpática, muy simpática la Primera Dama. Hey Jorge, muy simpática la Primera Dama y el Presidente nuestro amigo Luis Abinader. Señores, que nadie cree que él me boció papá Tarima, pero los que estaban ahí estaban, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! Eh, no, que, que le, hay que hablar con él primero, Señores, y es del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deslínea Sesión, ante un problema que, según escribió, lo impide tener novio. Se refiere al mal estado de la calle, Dios mío. Adelaña a su casa, situación que podría dificultar que a su vida llegue un hombre que se apodere de su corazón y la visite. En una cadena de tweets explica que la semana pasada su vehículo se dañó al caer en un hoyo. Agregó que no le interesa tener más seguidores o que le pidan su número de teléfono, sino que le busque el que el ministro de la obra pública le pregunte dónde vive y le arregle las calles. Aunque existe la sospecha de que la joven hizo uso de recursos, exageración, el mensaje ha generado diversos comentarios, retuit, me gusta, y citaciones a la referencia de la red social, trascendiendo incluso a los grandes pero, medios de comunicación. Pero mira qué máquina. ¿no? no, pero ello, el que se quejó de esa calle... Ese está mal. El que se quejó de la calle para llegarle a ella es un abusador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? A veces tú llegas y le dices, hola, vámonos. <risa> <risa> es un abusador, porque mira, está descalzo. Pero mire esa qué. vaina. Mire, Hasta en bicicleta le no, llegó yo. Está DMV, pues, pues, mira, la joven se llamaba Julie Royer, déjame seguirle en Twitter. Eh, Pero, va, eh, ella puso en el Twitter muy buenos días, Raquel Arbaje y Luis Abinader, desde lo más profundo de mi corazón espero que le hagan caso a mi tweet y mando a la M.O.P.S. Eh, arreglar la calle de mi casa porque yo jamás voy a conseguir un novio que me visite en esas condiciones esperamos el cambio salió, salió en, el show del sí, en el show del mediodía eso es no, pero mira, yo, yo, hay que arreglarle la calle. Mira, mira, mira, La faltosa eh. de un novio. Mira, salió adn, CDN, la joven se ha vuelto viral. Hay que, hay que arreglarle la calle para que se consiga un novio. Hay que arreglarle... Pero, pero ella se ve bien. Ella se ve bien. Un poche, ¿El no, hasta una bicicleta. Llega no, pues, Eso bicicleta. no es aquí en San Francisco. Eso no es aquí porque aquí llegan ellos como sea. Aquí ya compran caballo, un caballo, ¿no? Es una película Por ti, no, así mismo ¿Y ¿Eh? Y si hay, eh, así ¿Y mi, si así, hay que una avioneta Para llegar, llega Claro, eso no, es así lo Pero mire ese lodito es ese lo... Ay, hombre Aquí hay que pasar tracadores, esquina caliente Que yo que okay, y, y el tigre para allí, para allí, para allá yo no lo vale. Digo, mi amor, un, un saludo a Peluche Peluche que no tiene barrera <risa> <risa> Hey, un saludo a nuestro hermano Peluche, que se enamora en Vijao. Eh, no importa, llueve. 390. Y ese de Vijao está cerca, está cerca, Vijao. No, pero es Vijao. No, no. Que... A, mano, a mano izquierda, tú sabes. Señores, vamos a una pausa y luego retornamos al programazo que está dando la talla. Los Osobrosos.